Bueno, entonces tenemos otra vez la forma canónica para explicar este capítulo de análisis de estabilidad entonces acá nuevamente tenemos nuestro, eh, nuestra representación en bloques de, de este circuito de control del sistema y acá vamos a introducir eh, como tal que este sistema eh, no solamente es el sistema mecánico como tal sino que cuando hacemos el control eh, a esto le vamos a llamar eh, planta aumentada. ¿Por qué aumentada? Porque no es simplemente el sistema como tal. Planta o sistema aumentado. Sistema aumentado. Sino que lo componen eh, en varias partes. Entonces, digamos, acá tenemos una etapa. Digamos, desplegando eh, la planta aumentada. Eh, acá tenemos nosotros un actuador que, se compor, o sea, que sería más o menos por decir algo la etapa de potencia eh, podríamos relacionarlo así como un sistema de un motor entonces acá este actuador es, el, es la etapa que le da la potencia al motor para que gire de pronto acá tenemos nosotros el sistema como tal, entonces el sistema sería de pronto el motor y acá una etapa de sensado que puede ser un sensor de velocidad o un sensor de temperatura para el motor o, o cualquier otra cosa, ¿sí? dependiendo de lo que queramos controlar del de, de motor que típicamente es la velocidad, si de pronto esto fuera eh, un sistema eh, que produce calor de pronto para coccionar eh, los alimentos, entonces acá tendríamos como sensado un sensor de temperatura y como actuador una tapa que me encienda de pronto la el horno y cosas por el estilo dependiendo de, de, de la estrategia de control eh, entonces acá este sistema esta planta aumentada pues viene a ser parte de esta forma canónica del sistema de control vamos entonces a hablar eh, de esta estabilidad en este sistema entonces eh, nosotros tenemos este sistema puede ser de pronto estable o, o ya de por sí inestable y buscamos con este control eh, modificarle alguna de las variables del sistema entonces el nuevo sistema como tal ya vemos esto de pronto una variable o bueno la función de transferencia GDS vamos a obtener que el nuevo sistema total del que vamos a obtener la entrada salida no esta entrada y esta salida sino esta entrada y bueno, acá coincide la salida y esta salida. Eh, y este sistema podría llamamos, podríamos llamarlo G total de S. Entonces este podría llamarse, eh, por decir algo, G de la planta, G sub P o, o, el, o el índice que le queramos dar. Eh, a ver qué más hay que tocar acá. Pues eh, al nosotros analizar este, este sistema, pongámoslo en el plano S. El plano S es, es el plano en que tenemos, eh, digamos, sin sí, coordenadas, tanto en el eje imaginario como en el eje real. Entonces pongámoslo acá plano S entonces ese podríamos nosotros eh, reemplazarlo por decir algo, sigma más eh, j omega eh, y acá tendríamos nosotros una parte real y una parte imaginaria, esto corresponde entonces eh, a, a un plano complejo, pero pues como estamos trabajando con funciones de transferencia entonces pues por eso lo notamos ese que ese pues a fin de cuentas es un número complejo eh, acá se dibujan entonces los ceros y, y los polos del sistema eh, por decir algo eh, podríamos tener eh, un, un polo real en el eje, bueno en el semiplano izquierdo eh, podríamos tener un, o, bueno, un, un par de, de polos conjugados o cualquier cosa podríamos tener en ese, en ese plano complejo y lo importante es que todos esos polos estén en el semiplano izquierdo eh, del plano S. Esa es la condición de, de, de estabilidad. Entonces, ¿qué pasaría de pronto si nosotros tenemos un, un polo acá en el origen? Entonces, podríamos considerarlo, dependiendo de, digamos, de, lo, de, la, de la ubicación de los otros polos, un sistema inestable eh, si de pronto están sobre el eje imaginario pues nos imaginaremos que estos tienen alguna frecuencia como veamos acá j omega. si tienen un componente imaginario tienen una frecuencia que puede oscilar con la frecuencia de, de la entrada y cosas por el estilo entonces si están sobre esta eh, línea si? ¿sí? pues eh, no se puede garantizar su estabilidad entonces la condición de estabilidad es que eh, los polos del sistema deben estar en el semiplano izquierdo eso quiere decir que la parte real de los polos debe ser negativa este sigma entonces eh, es negativo vamos entonces a comenzar con el control más básico entonces acá qué puede ser más básico que un amplificador eh, bueno una, una ganancia, pongámoslo así puede ser amplificador, atenuador lo que sea eh, entonces vamos a determinar la estabilidad de un sistema con una eh, ganancia K eh, podríamos decir que si nosotros de pronto ya tenemos determinada esta acá pues no tiene mucho sentido determinar la estabilidad o sea, es estable o es inestable podríamos utilizar el criterio de, de root Hurwitz para un sistema que ya tiene todas sus variables determinadas pero pues, o sea, saber es, es, que si es estable o no no es suficiente para las acciones de control entonces, por eso es necesario más bien determinar que o sea con qué valores de k el sistema se me hace estable y de acuerdo a eso de pronto eh, más adelante veremos que al modificar este valor también podemos modificar tiempo de asentamiento o, o algunas otras variables que pues en este momento no cuando eh, pues viene en el caso pero digamos que eh, determinando una región en la que los valores de k eh, hacen el sistema estable podemos comenzar entonces con algunas acciones de control eh, si digamos estuviera determinado este K por decir algún sistema 1 más S sobre S cuadrado más 2S más 1 por decir algún sistema de este modo y acá K igual a 1 pues ya tendríamos un resultado de que si este sistema lazo cerrado es acá se me olvidó borrar esto, es se eh, esto estable o no pero digamos la idea es poder tener valores o los valores en que K puede moverse por decir algo puede ser negativo o de pronto si lo hago positivo se vuelve inestable cosas por ese estilo con tal de que el, el sistema total sea estable